Tenemos pues este concierto en el día de hoy que lo vamos a iniciar inmediatamente con la Orquesta de Cuerda de San Gregorio de Nigua. Oigan qué orgullo. Es dirigida por la profesora Venus Guerrero y está conformada por los siguientes estudiantes. Reina Larisa Jiménez Soto. Daimari Nivar Hernández, Nipson Jai Perdomo, Valeri de Jesús, Diana Nazaret Valdés, Vianelli Herrera, Scarlett María, Ani Pérez Mejía, Yeuris M. Matos, Rachel María Heredia, Nirvelis Payano, Douglas Martínez, Wilton Guillén, Ariana Pérez, Daineris Segura, Stacy Olivier, Sara Olivier Cuello, Rafael Olivier. El repertorio que ellos van a tocar casi ya, están preparados, va a ser el siguiente. Es este un programa que va a ser corrido. ¿eh? Primero, Aleluya, de Leonardo Cohen. Segundo, Our Dance Shine, de Robert Burns. Tercero, Happiness, de Juan Francisco. Y cuarto... Oigan qué belleza, arrollito cristalino, que verdaderamente no es arroyito cristalino que se llame ese merengue, sino mensaje. Pero el pueblo lo bautizó así, así se quedó, pero es mensaje, según el maestro Papa Molina me diría él. Bueno, pues eh, acompañado desde luego por el maestro David Almengot. Señoras y señores, damas, caballeros, distinguida concurrencia que se da cita. En este ingenio del Marqués de Aranda, hoy 30 de abril con motivo del Día Internacional del Jazz, llega para ustedes con el aplauso que es la proteína del artista, de todos vosotros, la Orquesta de Cuerdas de San Gregorio de Nigua. Con su aplauso. De nuestro querido maestro, que está en el cor, porque tiene la perfección, el Extraordinaria, colosal esta presentación, y esos aplausos quiero que los redoblen. Puesto de pie, por favor, porque esto es un acontecimiento histórico que se da en esta cuna azucarera del Nuevo Mundo. Dirigido por la profesora Venus Guerrero, aquí está esta cosecha. Ni huepa para adelante que va, eh. esto es una muestra precioso. Yo me transporté viendo estos niños tocando violín cuando en negocio de eso. Excelente, gracias al maestro David Amengot, Gloria Nacional de la Música de este país, conjuntamente con el, el pianista que nos acompañó.